Hola mis amados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos contentos de estar aquí con ustedes en este momento En Hoy Oramos Así es, ¿qué tal? Y lo vamos a hacer en vivo y a todo color En vivo color, y a todo color ¿Verdad? Entonces, Así es. ahorita no hay eh, más imágenes Más que lo que tenemos aquí en pantalla en, en, en el televisor Aquí en ese monitor Y, y nuestra imagen que usted está viendo Ahorita ahí así en pantalla es. Y solamente Queremos decirles que son tantos Y tantos los problemas matrimoniales Como está, estamos viendo ahorita Aquí en pantalla Así eh, es, Financiero. de financieros así Problemas es. Eh, De drogas De, drogas, de, de, de, de enfermedades Problemas, de problemas. con los hijos, claro Y aquí, aquí los tenemos En, en esa así tableta es, así Todos es. desde el primero Desde el primero entonces, queremos tomar unos minutos para orar. Porque problemas de salud, como dice aquí también, uf, infinidad. De todo Así tipo y de toda clase, de todo, de todo tamaño. De todo, de todo, de todo hay. En, entonces, lo menos que queremos hacer es ser de ayuda. O ser de ayuda, ser de y, y ser de bendición. Claro que sí. Entonces, en este momento, pues vamos Amén. a tener, mi esposo y yo, unos momentos de, de oración. Amén. Eh, queremos hacerlo de la mejor manera, queremos hacerlo, pues para servir. Claro que sí. Para ser de utilidad. No queremos estar aquí en esta vida sin ser útiles para algo. Claro, claro. Entonces vamos tenemos a orar. Que ayudar, servir. Uh -huh. Vamos a orar. Ahorita aquí ya está viendo ahí financieros, ahora está hablando ahí de drogadicción. Entonces es eh, bien, bien importante. Muy importante. Verdad que podamos hacerlo eso de esta manera. De esta manera, amén. Entonces vamos a orar. No vamos a tomar mucho tiempo. Ya aquí ya tenemos cientos. Y cientos y cientos de correos. Eh, y, y, que digo cientos, son miles, son miles. Y son muchas las personas que están pasando por una situación difícil. Muchísimas y personas, así es. Y hay mucho problema también Del alcoholismo, como dice aquí. Uh -huh. eh, y de que no hay problemas. Hay, hay tantos problemas ahorita en la, en la vida que queremos que usted y también usted... Y también ustedes, mi amado y mi amada, Así es. puedan recibir una bendición del Altísimo. Amén. Pero déjense Así ayudar. Es. Y hay algo que es bien importante: uh -huh. Tiene que creer. Claro, el creer es muy importante. Muy importante. Los problemas porque depresivos sí. oh, uh -huh. están a la Sin orden fe día. es imposible agradar a Dios. Así es. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de, de los que, que le buscan. buscan. Uh -huh. Ahí en Hebreos 11. 6. Así es. Entonces, sin más preámbulo, ya nos vamos a un pequeño tiempo de oración. Uh -huh. Y simplemente voy a pedir a mi esposa que haga una primera oración. Tú ora por los matrimonios Así y es. yo ora por todo lo demás. Amén. Oremos. Bendito, buen Padre Celestial. Le damos gracias, Señor. Por su grande amor y su grande misericordia que tiene para con la humanidad, Señor. En este momento, Señor, nos acercamos hacia el trono de su gracia, Señor. Para, Señor, pedirle, Señor, rogarle, Padre Santo, por estas necesidades que el mundo, Señor, está sufriendo en este momento, Padre. Los matrimonios, Señor, que están rompiendo, Señor, sus relaciones. Padre, tantos problemas que hay, Señor, en los matrimonios. Padre, pero, Señor, en este momento, estamos delante de usted, Padre, rogando, rogando, implorando, Señor, por, por estos matrimonios, Señor. Señor, que están teniendo tantos problemas. Padre, Gracias. ponga su mano de poder, sen, Señor, en ellos, Padre, para que le busquen, Señor, más de cerca y crean plenamente, Señor, que para usted nada, nada hay imposibles Señor. Pero hay que acercarnos a usted y hay que creerle y, y hay que confiar plenamente en su palabra. Gracias, Padre, porque para usted nada es imposible. Así es, señor. En el nombre de Jesús oramos. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, yo voy a orar por... Al resto de las peticiones y el resto de las necesidades que existen, y usted solamente pues crea, sí. crea, Amén. crea, porque es el que tú, que para el que cree, el todo, que cree es posible. todo es posible. Así es, Si tienes Amén. problemas de tu matrimonio, pues créelo. Si tienes problemas financieros, créelo que Dios te, te va a ayudar a resolver tu Amén. problema. Amén. Así Pero esa es una cosa Amén. que es bien importante: busca de Dios. Dice la Escritura, clama a mí y yo te, yo te responderé. Entonces, el clamar a Dios, el buscar de Dios, directamente, directamente, entonces, Él se va a encargar de añadir todo aquello Amén. que te pudiera hacer Amén. falta. Dice, buscar primeramente es. el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de añadirte lo que te haga a ti falta. Entonces, vamos a orar, vamos a orar por el resto de las necesidades, sean de salud, financieras eh, de, de lo que tú requieras y necesites, solamente crees, por favor solamente cree si puedes doblas dedito tus ojos Digo, tu, inclina tu cabeza y cierra tus ojos si puedes y si no eh, Mantente como estás, no, no hay ningún problema. Nosotros vamos como quiera hacerlo, vamos a orar. Amén. Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos, glorificamos a tu nombre. nombre señor. Sí, señor. señor, teniendo aquí en mis manos o esta mi tableta, Cristo Señor, donde hay manos, tantas ponemos, peticiones Dios. de oración. Sí, mi esposa y ya oró, Señor, por o los matrimonios Cristo, en especial. Sí, señor. Los cuales pedimos, señora, sí, Señor, a usted que los bendiga. Sí, Señor. Y que se refuercen, Señor. Sí, mi Cristo. Esas, esa unión de Jesús. Que ya no haya Señor Más separación Y que ya no haya sí, más señor. divorcio Pero Padre Santo también hay mucho problema financiero sí, Señor Cristo. que nos escriban Que nos busquen O oh Padre Santo sí, señor. Para poder guiar E indicar Qué más sí, pueden hacer Cristo. para salir adelante Cómo pueden tener un plan B Señor Dentro de su plan A Para que ellos puedan tener Un ingreso extra Sí, señor, Pero Padre Santo, y por... usted es también quien provee de, poder, de todas las señor, necesidades. Pero mi Dios le ruego en el, el nombre de Jesús de que usted use, Señor, este ministerio sí, para su señor, honor, para su gloria y para su alabanza. Sí, aleluya, y Padre sí, Santo, sea, reprendiendo señor. toda opresión, reprendiendo toda depresión, señor, toda reprendiendo toda enfermedad, en toda dolencia, todo aquello que está ahí señor, lastimando gracias, a las personas. Señor, sí, señor, Padre Santo, podemos poner nuestras manos sobre esa tableta para reprender, Señor, todo aquello muerte, que señor. está molestando sí, a estas personitas que nos han escrito y las que Toque están que viendo ahora mismo este video. Toque y a, te digo, amada, a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición. Nombre de bebé, recibe la bendición, amado, la bendición reciba, reciba recibe la liberación, recibe la unción, recibe del poder de Jesús, Dios. Para reciba la gloria del Padre en, el nombre de Jesús. en Cristo Jesús. Gracias Señor. Y recibe tu gracias, sanidad. Padre. Recibe tu Puso liberación Espíritu financiera. Santo, recibe la liberación de liberación. ese problema de matrimonio. Recibelo sí, y la sean unidos en fuertemente en el amor del Señor. Sí, gracias, y Padre sea. Santo, gracias por bendecir gracias, Señor. a aquellos que gracias, se atrevieron Padre. a ver ese video. Y que también sí, lo están compartiendo sí, con sus Cristo. familiares y con sus amistades sí, Para Señor. la gloria de su nombre, aleluya. en Cristo Jesús Sí, aleluya, bendito su nombre Aleluya, amén, amén, amén, amén. amén. amén. y amén. amén Pues mis amados, hasta aquí llegamos con, <coughs> con este espacio Sabemos que es muy corto Pero eh, al menos tenemos ahí unas personas con nosotros que Gracias. Dios, Dios te bendiga por Así estar es. ahorita con nosotros. Gracias por, Gracias por estar, estar allí. No eh, claro nos sí. has puesto nada en el chat, pero no importa. Eh, yo quiero que tú recibas reciba la Que la bendición. Como, como, que ya estás visualizando Amén. lo que estamos haciendo. Espectadora que, ahí, recibas, sí. que recibas la bendición. Que recibas la bendición de la, del sí, Señor. Recibela, por favor. Señor, en el nombre Amén. poderoso de Cristo Jesús. De Jesús. Y hasta aquí llegamos. Así y es, gracias por su tiempo gracias. Por vamos a hacer haciendo esto más seguido Para la honra La, la gloria y la alabanza de nuestro Dios Así es. Y para bendecirles a ustedes Que están viendo los videos Claro que sí Escriban a hoy.oramos.gmail.com Bendiciones para todos Ahí está nuestro correo Tómelo y escríbanos